Píquelo, píquelo, piquelo. No, ahí <risa> no nos van a reportar. Qué culeros. Qué bueno. ¿Cuántas kills? <risa> no sé... Yo maté 12 y 13 asistencias... ¡A la madre! ¡Dios! ¡Dios! ¡Cladística! ¡Cladística! ¡No! ¡No! A ver, súmenle. Yo 12, 19, este... Randy. Sí. Yo nada más maté 3. 6 eliminaciones, 7 asistencias. 6 y 3, no, 9. 13 asistencias y 13 eliminaciones. 40. Matamos 40. 40. Vamos, Alguien no? que me ayude, tengo uno aquí. No tengo vida. Guay. Ayer el otro. Chus. Creo que no ustedes. Muerto, muerto, muerto, muerto, muerto. Que se arrastran los perros. Que sigue. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Ya no vamos a. No, de... Yo ya venía acá, ya bien puesto, pero. Por... ¿Tienen cura? chingón. ¿Tienen cura? Pero, pero pues lástima que me ganaron. Pero pues lástima que ganaron. Lástima que pues guiaron, ¿no? Y ¿no? ya pudieron ganar a todos Sí, no. No, no, no, no. no. Pero pero pues, pero, pues aquí ya estamos. Aquí ya ¿eh? ya estaba, aquí ¿eh? estaba. Aquí estamos. Ya listo, ¿eh? ya listo, ya ya listo Para aquí. Bueno, ¿qué andamos, podamos. mi gente? Sí, sí, sí, sí, sí. Sigue vivo. Allá, allá hay gente, hay gente, hay gente, gente. Sí, sí, sí. Allá, allá al fondo, al fondo, al fondo. Cáiganle, Uy No, ¿por qué no la atina nada, maldita sea? Conejo menos. Conejo menos. Ah, queda no, yo fui yo. Queda uno, queda uno, ah, ¿quién fue el del conejo? ¿Yo o tú? Ahí, ahí está, ahí, ahí viene. Está, ahí, está, ahí, está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya reveló su posición. Ah, ahí está. de mi nivel. Nalguitas, adiós. Nalguitas, adiós. Yo ya venía. Fue reventado. Ah, ya entendí cómo funciona esa madre casi me dan la madre aquí aquí vienes ahora decían... pues valió no. no. que les decían que les decían potis a los escudos ¿Vamos? qué potis ¿Qué, qué onda? estos chavos de ahora Queda el quedar queda el Goku. Ah, no sabe usarlo Cuánta, lo atropello, lo atropello, lo atropello No lo atropello, sabe el Ah, no, está el otro Aaaaah, lo atropelle Ahí atropellé. Sí, no cae, ahí no cae Aguas Hay ah, otro hay otro hay otro hay otro Arriba la grita, a la grita bueno, Ah, era el del contrato, eh y sin miedo, El sin Vegeta miedo. por acá, creo que es por acá Oh. Ah, ya vi el Goku, ese es el Goku, el que oh. eh, coronas, eh. Coronas. Tenían coronas, sí. qué bien. Llévenla, <risa> llévenla. Uy, sí. más gente. Ah. <risa> Ay, Solo vino a morir el pues. Aquí hay una arma dorada. Estamos chingones acá a matar gente. Sí, ¿eh? ¿Uno menos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Son tres, son tres, son tres, son tres. Vente, vente, corre para el corre. No son tan sal, buenos. Sal de la tormenta. Ah, oh, bueno. Sal, sal, sal, Viene sal. atrás de mí sal, sal, sal. ¿Muerto? ¿Dónde está el otro? Aquí está otro, aquí está otro Están por aquí abajo, están por aquí abajo Van ahí corriendo Son muchos, eh Creo que son bots porque se quedan parados en el agua Shushin, ¿te la llevaste? ¿O mí? No, no tengo dorada? ni una acá. La cambiaste. Sí, la cambié. No soy tonto. Ahorita les mando un botiquín. ¿Y esta cantidad de kings? 24, un cuarto no, de lobby jaja, ya nos echamos. Aquí hay gente, Oy. tengo gente, tengo Ey. gente. Mátalo, mátalo, está la paz tuya. Ah. No, que no te mate, ¿Cuales Ah, perfecto, buenísimo. 25, un cuarto del loco. Todavía está junto a la piedra. A la madre. Otro. Aguas, no? ¿Ah, a la izquierda. ¿Ah, otros. Otras. No. Ah, no fue No, vente, omi, omi, omi, vente, Pero ahí viene. Omi, o omi, omi, voy, Listo. Marquen, marquen. Eh, lugar alto montaña esa? Esa Ok <risa> 28 Hay que reagruparnos Más atrás viene, viene otro otro ahí Goku Muerto el Goku Muerto el Goku Uy, ¿Eh? ahí viene, por, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene Voy a bajar un poco Buenísima ¿Tienes todo el que toca? Ah, es que se esconden los árboles, justo Perfecto ya. Eh, tengo más sí, gente, eh. <risas> Tengo más gente Ahí, estoy, está. 20, 20, 20, 20, ahí está corre, corre. ¿Solo es uno, Parece que sí. Está acá. Pero está ahí abajo. ¡Muerto, muerto! ¡Ahí viene otro ¿Viene otro ¿Viene, otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! viene otro, viene ah, ah, otro. ¡No, de no me da madre. balas! ¿Tiene balas? Sigue, ¡Sigue ahí, sigue ahí! Uy, lleva cosas para volar. Está blanco, está blanco. Perfecto. Necesito las balas de este elemento. Segamos las balas hay... de este elemento. ¿Eh? Hay más va. gente, hay más gente. Balas, balas, dame balas. No me da balas de las que quiero. Rápido, cuidado. Ah, tiene todo. ¿Dónde está? Uy Aguas, a la te a te al fondo, al fondo, al fondo Denme balas Correcto, no, abajo No, no tienen, es que no llevan, no llevan bastante Solo llevo 40 Aguas, aguas, aguas, aguas, aguas, aguas. Uh, creo que son los últimos sí, Si, son no los me últimos choco. Queda sí, uno entonces Queda un squad oh, no, solo uno, vivo <risa> Piquenos, piquenos. ¡Píquelo, pico! Píquelo, píquelo. nos van a reportar. ¡Qué culeros! ¡Qué bueno! ¿Cuántas kills, <risa> no? sé. Yo maté 12 y 13 asistentes. ¡A sí? la madre! 19, sí. ¿Estadísticas? Que ¡No! no, ¿no? A ver, súmenle. Yo 12, 19 este... Randy. Sí. Yo nada más maté 3. 6 eliminaciones, 7 asistencias. 6 y 3, 9. 13 oh, asistencias y 3 eliminaciones. 40. Matamos 40. 40. 40. Man, matamos la mitad de esa madre. Virgen, güey. Van a la anilla de Fortnite. No. Mañana amanecemos 50. Mañana amanecemos 50. 50 de epic. Todo por andar de Trolls.